En este video vamos a ver cómo componer la tarea 4 del módulo 2, que es la primera asignatura entregable de nuestro segundo módulo. Veamos. Accedemos a nuestro explorador, en el cual vamos a poder acceder a nuestra plataforma de estudio a través de la página aulavirtualie.edu.do. En la misma, vamos a acceder a nuestro curso que se llama Formación en herramientas digitales para la docencia. En este, podemos descender hacia la parte en la que veamos la sección 2, recién abierta, módulo 2. Hacemos clic en el mismo. Una vez hayamos accedido a nuestro módulo 2, podemos ver que se encuentran diferentes recursos y actividades a realizar. En el mismo, descendemos para buscar la tarea 4, que es la actividad 4, el primer entregable de nuestro módulo 2. Se llama, Explora y selecciona sitios web. Accedemos al mismo, leemos la consigna, actividad 4, Explora y selecciona sitios web. Hola, en esta actividad del módulo 2, te invitamos a explorar diferentes sitios del Internet relacionados con tu área de formación, tomando en cuenta las pautas disponibles en la selección de materias de materiales de apoyo. El proceso será el siguiente. Accede a Internet y selecciona 5 sitios de contenidos del área del conocimiento que impartes. Toma en cuenta los criterios de selección disponibles en el archivo adjunto. Debes tener en cuenta distinguir los recursos cuando son sitios web con contenido específico, cuando es un video, una simulación, una página HTML, entre otros. Recuerda, mientras más claro, mejor para que los demás lo puedan comprender. Tercer punto, completar la ficha de selección de sitios web. Luego de completada la ficha, se publica el documento realizado en este mismo espacio de tarea. Por lo tanto, vamos a descargar la ficha para seleccionar sitios de internet haciendo clic sobre el mismo. Se descarga la ficha, lo buscamos en nuestra computadora, Mostrar en carpeta de descarga y podemos acceder a la ficha de selección de contenidos web. En estas casillas debemos llenar 5, al menos, como establece nuestro mandato. Volvamos a nuestra plataforma para poder observar las pautas de seleccionar fuentes digitales. Es el documento debajo, pautas para seleccionar Sitios web, un documento en PDF que contiene información de lo que se pretende lograr a través de nuestras indagatorias. Por lo que en estas pautas se refleja lo que se pretende que se pueda enseñar con nuestros sitios web. Volvemos entonces a nuestro documento para completar, como dice el mandato, cada uno de los espacios, cinco al menos, con los que debemos alimentar nuestra ficha de información. Por ejemplo, en el área de Historia, podemos tener nombre del sitio o recurso, Wikipedia, nos vamos a nuestro explorador, en este caso es Google Chrome, escribimos la dirección de la página wikipedia.org, una enciclopedia libre, y tomamos entonces el enlace de la misma. Lo colgamos en nuestra ficha aquí debajo. Enlace de la página, Wikipedia, aprendizajes de, de, de que trata la página, material de historia. Competencias que puede desarrollar, lectura y aprendizajes múltiples. Esto solo es un ejemplo. Así es que también podemos, si es del área de los idiomas, idiomas o lenguas modernas, buscar una página en nuestro explorador que contenga el contenido que queremos mostrar acerca de los idiomas. En este caso buscamos la página Aula Fácil. Que contiene cursos diversos en diferentes idiomas. Hacemos clic en ella, tomamos el enlace, le damos control-c, copiar, y pegamos nuestra dirección en el documento de ficha que estamos elaborando. En este espacio, el nombre de la página, a mano izquierda, Aula fácil, temas que trata, lenguas modernas, inglés y francés, lectoescritura, lectoescritura, bibliografía general. Así hacemos con los demás espacios hasta completar cinco espacios digitales hacer propuestos a nuestros alumnos y que estos puedan, con esos contenidos, aprender. Guardamos nuestro documento. Una vez está guardado el documento, lo debemos subir hacia nuestra nube. Entonces, accedemos a nuestro espacio virtual en Google, accedemos a nuestra carpeta con nuestras evidencias, Grupo 15G10, en la misma, en la carpeta que está con nuestro nombre, podemos crear la carpeta correspondiente al módulo 2, crear carpeta, mano izquierda, módulo 2 y en ella entonces accedemos para colocar nuestra ficha con los contenidos que hemos generado. Vamos a la carpeta que contiene nuestro documento y lo arrastramos hacia nuestro espacio en la nube. Una vez nuestro documento ya está en la nube, podemos obtener el enlace del mismo, haciendo clic sobre el documento y en este botón, obtener enlace para compartir, podemos condicionar para que el maestro tenga la opción de editor, pueda ver con totalidad el documento, copiamos el enlace, una vez copiado el enlace, listo, entonces así podemos acceder a nuestra plataforma, a colgar nuestra actividad 4, que es la primera actividad de nuestro módulo 2. En el espacio donde veamos, se va a mostrar colgar actividad. Solamente tenemos que hacer clic y colocar el enlace, como en las demás actividades. Gracias por observar y aprender. Hasta pronto.